¿Cómo está? En el horno, ¿En chicos, el horno. está en el horno. Ah, está Vamos, tremendo, va. chicos. Ya lo metimos en el horno. Eh, es muy. ¿Viste que es rapidísimo? No, y no saben la textura que tenía ese tremendo, bicho. Tremendo. tremendo. Quedó la masa como muy negra. Sí. Casi del color de la mesada, te diría. Y, ¿Sí? queda, y queda bien negro. Me encantó. Es, queda muy divertido, la verdad que. Es una receta muy prometedora. Mucho gusto a chocolate mezclado con naranja. A mí es una combinación que es infalible. Muy rico. ¿Me querés regalar algo rico? Eh, cascaritas de, de naranja que... bañadas en chocolate. ¡Uy, qué rico! Rodri, es lo mejor que me puede pasar viste en la vida. lo que lo podés hacer casero. Sí, pero más fácil que me lo regales ¿Abriste, una, abriste <ríe> una ventanita así? ¡Ay, vale", dijo, La ventanita del amor. Sí. Diría ¿Qué tiene que tener alguien? Agostini. Una Agostini. Ponernos la ventanita del amor de Agostini. ¿Qué tiene que tener alguien <ríe> para enamorarte? Si alguien nos está viendo dice dice, quiero conocerlo, quiero. ¿Qué tengo que llevarle a Rodri? A, a, a, a, a Rodri? ¿Cuántas cuando, veces en vivo te dicen, Rodrigo y yo me quiero morir? Las pocas veces que me enamoré en mi vida, creo que me enamoré de, de la del talento de la persona. Ajá. ¿Viste cuando admiras a la otra persona? Sí. Va más allá de lo físico. Si bien el ojo quiere su parte, eh, me parece que... ¡Qué rápido su ¡Qué genio! Eh, me parece que es fundamental... Que la otra persona... Me pasa con mis amigos también, Sos ¿eh? Sos muy amiguero. Siempre, siempre a la gente que quiero mucho eh, es porque me despierta cierta admiración por algo. Ah, mira, Siempre. ¿Y, y te pasó, siempre. Rodito, esto de por ahí que te dé cosa a conocer a alguien o no a vos, sino a la persona que ibas a conocer por ser una persona pública? ¿Sentís que eso en algún momento te puede jugar en contra? ¿O te jugó? Sí. ¿Sí? Creo, Viste últimamente todos que los famosos cuentan que cuando han tenido Tinder... Eh, eh, les, les pasaba. Sí. Que algunos hasta han tenido perfil falso en el último momento antes de juntarse y decís, che, soy tal. Ah, mira. ¿No? Sí. Y te dicen, no, jodeme. Y la gente a veces se asusta un poco. ¿Sí? Sí. Yo quiero saber si sos de usar aplicaciones así de citas. Este, he tenido Tinder. ¿Has tenido. ¿Has tenido Tinder? He tenido Tinder. Tinder, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Eh, sos de curioso, nada, me cero. quise meter. No. No, no. No resultó. No, no. Pero, pero. ¿sí Cara a cara. Pero sí si le decías que eras, que eras vos. Mis relaciones han tenido que ver con conocer a alguien en uh -huh. un lugar, en un evento, de empezar a conversar y que después... Vas, vas por otra juntada y así hasta que... Es, que... es que vos como la gente te ve en la tele, de verdad, sí. hace muchos años que lo conozco a Rodi, sos así también en, en la vida, sos recontra-familiero porque estás trabajando y te decís, no, chau, tengo no soy... que ir a hacerle unos trámites a mi mamá, Ojo, bueno eh, pero, pero no, digo... Básico, ¿no? Mi mamá es una mujer grande, si no la acompañás, si no estás un poco pendiente, de todas maneras no soy yo el que está pendiente todo el tiempo. Tus hermanos. Son, son mis hermanos sí. y yo. Digo, estamos sos... todos muy pendientes de ella. Habla mucho de, de la persona también y está bueno que la gente por ahí conozca ¿no? esta partecita de Rodi que, que hace tanto que, que entraste a, a las familias acá en la televisión. ¿Hace cuánto que estás, Rodito? Voy a, el año que viene, 20 años. Bueno, un montón. En este lugar. Has ido viendo Hermoso. también cómo ha ido evolucionando la tele, pero la, la, la gente ha ido también creciendo y evolucionando con vos y uno por ahí se pregunta, ¿no? ¿Cómo son las personas que están en la tele y que se encargan de. Yo, ojo que yo, viste, que dicen que los cancelianos son muy familiares. Sí. Yo tengo un costado familiar, pero también soy salidor. ¿Que no? Muy salidor. ¿Llega el viernes? Con vos he salido mucho. Sí, Hemos salido bueno a bailar momento. un montón antes que... que... Cuando estaba solterísima. ¿Qué ¿Qué y salíamos un montón. Me pasó con Clarita que fue muy divertido eh, cuando viajamos ah, a Catamarca. La... Que nunca sube Cuando hacemos en... a Martín Piel, Has pasado troto... por toda la verdad. Y perdón, y cada vez voy a generaciones más jóvenes. Como con mi hija Fran, o sea, la próxima Fran. <risa> claro. No, chicos, no sí. saben lo que es salir con el rodillo. Perdón, es yo les voy a contar algo. Uno, unos amigos me, me invitaron a, a una fiesta una vez, sí. yo no tenía ni idea sí. Y me dijeron, vos venís con nosotros, venís con nosotros, venís con nosotros La edad promedio eran 18 entre me... eh, Tres meses Entré y me quería matar chicos Y de repente estoy bailando, riéndome con mis amigos Y se me para alguien acá y me hace, me querés explicar qué haces acá me doy vuelta, así, porque es un poco alto Mi sobrino Francisco Ay, no, 19 boy. años, chicos Él, mi sobrino, <risa> igual tengo una muy buena relación con ellos Si les digo, chicos, vamos a bailar Ellos dicen, vamos a bailar con Dios el tío Roddy obvio, Pero qué divertido Sí, pero se lo, lo madre, reprende se Bueno, sos re divertido Sí, te encanta salir sí, sí, al viernes Sí, me encanta salir Nos sí. olvidamos de Hola Mendoza, el noticiero Y chau, te sí. agarrás a tu amigo Cansi también que entre De los hecho, dos. entrada para mañana para ir al bustelo la movida electrónica me encanta la música electrónica. ¿Te gusta? ¿Cómo se baila la electrónica? Ven.